Buenas tardes a todos y a todas, tanto quienes os encontráis presentes en esta aula como quienes nos acompañan virtualmente allá en cada uno de sus países. Soy Pablo Lombardo, soy el responsable del máster en recursos humanos en EU Business School y en los módulos que tienen que ver con gestión humana dentro de los diversos programas de la escuela. Y para mí es un gusto que podamos iniciar esta serie que, junto a RANSTAD Academy, una de las divisiones de la multinacional Ransal, este, se dedica fundamentalmente a la formación. RANSTAD seguramente ha, este, ha sido escuchado como término, como nombre, o hemos sido clientes de ello, pero en realidad RANSTAD es mucho RANSTAD. RANSTAD es una multinacional, fundada en los años 60, en Holanda, se encuentra en 38 países, tiene en global 39.600 empleados y se dedica fundamentalmente a conectar a personas, conectar personas que buscan trabajo con empresas que buscan personas, pero no los buscan de cualquier manera, sino que los buscan con un propósito determinado. Su misión dice ayudar a personas y organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. Y su visión es ser en el año 2030, la um, impactar en la vida laboral de 500 millones de personas a nivel mundial. Eso no es poco. Y eso ya dice mucho de lo que una organización pionera y, además, puntera en el mundo de la atracción del talento y del desarrollo del talento, significan. ¿Y por qué nosotros vamos a apostar de manera transversal por este, trabajar todo lo relacionado con la empleabilidad? Porque la empleabilidad prácticamente involucra a cualquier sujeto adulto que en la actualidad... Este, que tenga más de, este, entre 16 años y que nos haya ido al otro barrio. Y digo esto porque las etapas finales de edad varían país a país. Y ellos están en 38 países. Por lo tanto, el trabajo de adaptación a culturas y a situaciones y a legislaciones es monumental. Yo he estado solamente trabajando en dos países, y me parece que ha sido demasiado, imagínense cuando se trata de un, una corporación que tiene este, una idea global, pero que además tiene que trabajar a medida. Porque trabajan a medida de los países, trabajan a medida de las empresas, y trabajan a medida de sus clientes, hombres y mujeres, este, que buscan trabajo. Y para eso, y por ello, nosotros hemos firmado un convenio con RASTAR para trabajar cerca, muy cerca, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Y hoy nos acompaña Samantha Servicio, que es la directora de área en RASTAR, que tiene una historia fantástica de las que ya algunas personas ambicionan y pocas ya podemos decir que la hemos tenido. Porque Samantha tiene 26 años, gracias. pero este, no es que ella llegó y se convirtió en directora. Este, empezó donde empiezan los profesionales a hacer una carrera en esta organización, que es en consultoría. Y consultoría demanda, de, este, eh, requiere de una persona que no sepa solamente de venta o que tenga buenas... Eh, habilidades sociales, sino que esté orientada, orientada al cliente y orientada a los objetivos de la empresa. 26 años después, está a cargo de un equipo de 36 personas, se dedica a apoyar a las empresas, se dedica a apoyar a quienes individualmente demandan un buen servicio y sobre todo, sabe mucho sobre la habilidad. Y ahí, es donde nosotros vamos a darle las gracias por estar aquí y donde lo que queremos es efectivamente que nos lo cuentes todo. Todo aquello que pueda ser útil para el programa vital de cada uno de nosotros. Les recuerdo que esta es la primera de cuatro sesiones. Las vamos a tener cada una de ellas al final de cada mes, es decir, si esto es marzo. Ya sabemos que nos quedan tres, abril, mayo, junio, y quien complete la serie se, la acredita, se acreditará un diploma de participación que emite tanto Raster como Sin más, te lo digo, en una vez te presento a nuestros estudiantes. En primer lugar, son buenas personas. ¿okay? Esa, esa es la primera. Y la segunda, son personas que vienen a aprender y ese es su cometido y después cada uno tiene una agenda que va variando pero en el que ya encontrarás temáticas comunes vale bienvenida y Exacto. la palabra es tuya bueno buenas tardes por aquí buenos días por allí no sé dónde estéis, al al otro lado del charco no sé si me oye bien sí, sí genial bueno eh, lo primero, eh, gracias, eh, gracias por la presentación. Eh, lo has hecho mejor que lo hubiera hecho el director general hablando de RANSA y mi abuela hablando de mí. Así que muchísimas gracias. Eh, y gracias a, a EUDE como, eh, como organismo por invitarnos a hablar de, de lo que más sabemos, que es de recursos humanos. Eh, antes me hacían una pequeña entrevista, Miriam, y, y me preguntaba, YouTube ¿por qué crees que, que, que es bueno ¿no? eh, esta colaboración, estas sesiones que puede tener de, de positivo? Y cuando empezamos a hablar eh, con Paolo y con, con Javier, eh, si os digo la verdad, el, el enfoque que, que, que le queremos dar a esto es Down on Earth. ¿eh? Pies en la tierra. ¿Tenéis, os están dando una formación maravillosa, recursos humanos. Y yo vengo bueno, pues a contaros un poco eh, lo que hay ahí. ¿no? Eh, Ramstar, como ha dicho Paolo, eh, somos, somos líderes de mercado a nivel mundial y, a, y en España también. ¿Y esto qué ventaja tiene para vosotros? Porque esto no es ni bueno ni malo. Bueno, pues tiene cantidad y calidad. Yo la mitad de mi tiempo y mi equipo y todo Ramstar, os pues, diré que estamos eh, hablando constantemente con directores de recursos humanos, ¿no? O Esta labor comercial que tenemos directores de recursos humanos, eh, de talento, de desarrollo, esto a la mitad del tiempo. Y la otra mitad del tiempo estamos con candidatos. Con lo cual, oye, pues creo que ejemplos de la vida real, pues sí los podemos ver. ¿vale? Muy bien, pues eh, como os he adelantado, son cuatro sesiones. La primera... Eh, La hemos querido orientar a vosotros, no como futuros profesionales de los recursos humanos, sino porque lo primero que es hoy ser candidatos de este mercado laboral. ¿no? Entonces, si podemos arrojaros eh, un poco lo que hay ahí fuera y daros alguna pista de cómo ir más rápido, pues misión cumplida. ¿sí? Pues antes de entrar en materia, algunas reflexiones. Lo primero. Vivimos en un mundo global, esto, eh, ¿no? esto lo sabéis. Y tiene su cara y su cruz. ¿eh? Por un lado, eh, cualquier oportunidad en cualquier país es vuestra. Esto es fantástico. Esto antes no estabas. Tú vivías en Segovia y tus oportunidades eran de Segovia. Ahora ya no, no. Puedes optar a cualquier. La única limitación, el idioma. Pero por lo demás, ¿cuál es la otra cara? Que tenéis muchos más competidores, muchos más candidatos. ¿no? porque cualquier persona puede optar a este puesto que a vosotros os interesa tanto. Okay. Siguiente reflexión, eh, eh, que antes de abordar la búsqueda de empleo, eh, ¿dónde me sentiría más cómodo? Hombre, Yo os diría eh, apuntada a todo, ¿no? pero en esta reflexión va a haber sectores donde os sintáis más cómodos, y tipos de empresa, incluso por tamaño, donde también nos sentéis más cómodos. Que seguro, seguro que yo, si pregunto, cada uno tiene un, un, un, como un target. Eh, Quiero una empresa grande, multinacional, todo estructurado me dicen el camino, yo soy el camino, esto es fantástico. O no, o me va más el mundo startup, búscate la vida. ¿no? O algo entre medias, un, un, una pyme eh, donde yo tenga que ser mucho más multifuncional. Si aterrizamos esto en el mercado español, deciros que solamente el 1,9% de las empresas en el mercado español son grandes. Grandes es más de 50 entidades. ¿Ok? Pero, por otro lado, ese 1,9% ofrece 55% de los trabajos en España. ¿Vale? Bueno, venga, antes de empezar a, a buscar, voy a empezar a planificar mi carrera laboral o por lo menos mis primeros casos en la carrera laboral. ¿Cuándo ya vais estar? O sea, empezad ya a darle una vuelta porque esto requiere, requiere, requiere su tiempo. Y, oye, ¿y cómo le doy yo esta vuelta? ¿no? Eh, pues mira, con internet lo tenéis todo, tenéis más información de la que podréis asignar. Y dices, eh, a mí me gusta un eh, tipo de empresa. Bueno, pues búscala, búscala en internet porque a, mal, a mala página que tenga la, la empresa tendrá el apartado conócenos, habla de nosotros, nuestra historia, nuestros valores, nuestra visión, toda esta parte, eh, porque es importante que en la medida de lo posible busquéis empresas con las que os identifiquéis. Yo si estoy en Ramstat o pues, si llevo tanto tiempo en Ramstat, entonces, pues, vamos, tiene múltiples desventajas, pero eh, mis valores están muy alineados con la, con la compañía. Entonces, esto es un, un vínculo muy, muy importante. ¿no? Eh, eh, y después también siempre podéis seguir algunas empresas en este camino para conocer más, porque las empresas vamos arrojando contenidos, eh, ¿qué vamos haciendo en RSC? Eh, cuáles son nuestras políticas, eh, nuestro employer branding y esto os, eh, eh, os facilitará mucha información de cara a conocer un poco más eh, determinadas empresas o mercados. Bueno, pues ya he hecho mis reflexiones, ya un poco menos, tengo un poco eh, claro hoy que esto puede cambiar, hacia dónde me gustaría dirigirme. No hagáis el scope muy, muy pequeño, intentad tener amplitud de minas. No os pasa nada por intentar y fallar en esta época de vuestra vida. ¿Eh? Entonces, aquí estáis vosotros, ¿eh? estáis arriba, yo, y abajo tenéis el empleo. No es una línea recta. Eh, y, y esto, pues, pues es, esto es fantástico, es decir, eh, podréis tardar más, podréis tardar menos, y luego hay múltiples factores que van a intermediar en, esta, en, esta, en este camino que hay entre vosotros y vuestro empleo. No sé qué tal se ven, ahora desde lejos, pero bueno, os, os leo. Eh, Habrá cosas que dependan más de vosotros y otras que no, que dependen de la empresa para la que estáis buscando ese empleo. ¿Qué depende de vosotros? Todo lo que tenga que ver, luego veremos esto, portales de empleo, eh, eh, acudo a empresas de solución, eh, cómo gestiono en redes sociales, cómo utilizo Internet, me meto en foros, en ferias, bolsas de empleo, networking. Esto depende de vosotros, de lo que os mováis y de lo que trabajéis estas fuentes o canales de reclutamiento. Llega el momento donde... Os conocéis con la empresa, la parte de registro y solicitud, y esa parte ya, a partir de ahí, va a depender más de la empresa. Cómo es su proceso de selección, qué, qué valoran, qué no valoran, eh, si dentro de ese proceso hay assessment, hay pruebas, hay test, para eh, finalmente llegar a, a vuestro objetivo, que es, que es el cliente. Y de Rosa, Manta, pues Manta, pues yo veo que has empleado aquí canales tradicionales, estás hablando de canales tradicionales, pero pues si somos digitales, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es esto de la tecnología, la digitalización? Bueno, pues eh, el mercado laboral es así. Si yo os pregunto a vosotros, como profesionales, como candidatos, y os digo, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento más efectivas? Efectivas es que me ayudan a encontrar un trabajo más rápido y que más me gusta. Pues si veis las tres primeras, la primera es a través de una empresa de selección o contratación. Gracias. Gracias. Lo siguiente es referencias de candidatos, también tradicional. Y luego sí, están los portales de empleo. Esto es más digital, ¿no? Y luego tenemos, eh, pues sí, la contratación interna, tenemos redes sociales, redes profesionales, pero... Ya está por aquí ¿eh? hoy, hoy está por aquí. Seguro que en redes sociales eh, irá subiendo con, con el tiempo. Con lo cual, los canales o las formas de reclutamiento tradicionales o lo que consideramos tradicionales todavía están siguen siendo las más eficientes para el capital. Y bueno, también es interesante conocer cuáles son las más eficientes para la empresa para ver si casan esto o no casan. Bueno, pues casan bastante bien. Eh, lo primero que sale son empresas de selección y contratación. Luego pasa portales de empleo, que es donde está un poquito más bajo. Y eh, eh, os, os cuento, esto es estudio de tendencias para España. ¿vale? Puede variar, pero no creo que varíe en esto mucho respecto en, en otros países. ¿eh? Eh, pero si pensáis en el tejido empresarial de España... Eh, que son pymes, tener en cuenta que una pyme no tiene un departamento muy grande de selección, es que son pocos, normalmente el departamento de selección es uno, entonces no, no tienen mucho músculo, necesitan ayuda, pues es normal que se apoyen en empresas de selección, que los canalicen, o en portales de empleo, que les ayuden en esta fase como menos de la La promoción interna y referencias de empleados, de hecho muchas empresas, tienen eh, como propuesta de valor o de incentivos, el traen un amigo y si lo metes te llevas un incentivo, un bonus o una tarjeta real. ¿Vale? Así que, tanto de cara a candidatos como de cara a empresas, los modelos o los canales tradicionales para encontrar talento tienen mucha, mucha importancia. Vamos a ir repasando los principales. Hemos hablado de empresas de selección, hemos hablado de working, hemos hablado de, eh, eh, hablado de, de, de, de, de portales de empleo y, aunque salen más abajo, vamos a hablar de redes sociales también. Porque esto hoy está abajo y si hago la presentación el año que viene va a estar un poco más arriba, seguro. ¿Vale? Empresas de selección. ¿Y cuáles? Bueno, yo estoy un poco mediatizada, diría a pero... Metéis en Google, empresas de selección, para a Seguro, segunda, maldita se, maldito SEO, ¿eh? pero estamos normalmente que sepáis los primeros, pero Google, empresas de selección, ¿no? si no, no conocéis el mercado local. Aquí ahí os vais a encontrar empresas de selección generalistas, seleccionamos todo tipo de, de, de perfiles para nuestros eh, clientes y también empresas eh, de selección especializadas. Hay empresas de retail, de IT. Si tenéis este poco, vosotros pues no sois de recursos humanos, pero puede eh, llamar más la atención unos sectores que otros. Por las hay especializadas o generalistas que tienen su especialización como analista. Y después, eh, las empresas de con, consultoría también trabajan como en, en verticales. Tenéis Headhunters. Estas son las consultoras que seleccionan perfiles de managers, management team. ¿vale? Luego están las consultoras, que aquí seleccionamos eh, middle management o puestos técnicos, por ejemplo, un técnico de selección iría eh, en consultora. Y después están las empresas de trabajo temporal, que es que no os penséis que en las empresas de trabajo temporal es solo perfiles menos cualificados. Cada vez más eh, seleccionamos desde la parte de trabajo temporal perfiles técnicos. ¿no? Tanto es así... Eh, del año 2020 al 2021, a nivel global, entonces, sí, datos mundo, eh, eh, las contrataciones temporales que terminaron en indefinidas y la empresa aumentaron un 17%. Y hoy por hoy, en Randstad Mundo, el 40,1% de las personas que contratamos, como contratos Randstad, terminan luego siendo indefinidas y cliente. Hay veces que el cliente nos dice, hacednos la selección, ya lo contrato yo, ¿no? Y hay otras veces que nos dicen, haced la selección, hacéis el primer contrato y luego ya lo contrato yo, por X motivos, políticas de empresa o, o demás. Con lo cual somos una muy buena vía incluso desde trabajo temporal para incorporarnos, eh, para, para incorporar al candidato en la empresa final. Portales de empleo. Top of Mind, decíamos Top of Mind, en Portales de Empleo, Top of Mind, y Sí. Bueno, pues estos, eh, eh, ¿qué os recomiendo aquí? Eh, que os registréis en los principales portales de empleo, que busquéis, ofertas ahí, pero sobre todo que hagáis que el portal de empleo trabaje por vosotros, que esto es en, eh, marcando vuestras preferencias para que os lleguen las alertas, ¿no? En vez de tener que estar todos los días metiéndoos a consultar las múltiples eh, portales de empleo donde os estéis registrados, en base a si tenéis bien comp completado el perfil y luego ponéis vuestras preferencias, motivaciones, expectativas eh, salariales, os pues llegarán. Ahora el, el Big Data eh, funciona muy, muy bien, y os llegarán ofertas que se adecuen bastante bien a vuestro perfil y vuestras expectativas. Con ¿vale? lo cual, esta sería mi recomendación. Igual que, igual que en las consultoras, tenemos, eh, vais a ver, portales más generalistas eh, y después también hay portales muy especializados. ¿no? Entonces, portales especializados de qué que pues, os va a salir. Networking. Esto no es más que eh, pedir ayuda o ayudaros de las personas que conocéis. Súper importante. Si estáis buscando un empleo, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros profesores y vuestros compañeros deberían saber que están buscando. empleo. Y, esto me da cosa. Bueno, más cosas da no tener empleo. Así que eh, por favor, esto lo tenéis que hacer saber. Es sí, que a través de contactos, lo habéis visto, llega muchísima esa oportunidad. No te garantiza nada. Es si que lo que estamos buscando es de esta primera oportunidad. ¿vale? Y yo digo que hay dos tipos de networking. Uno, el tradicional y otro el virtual. Tradicional, familiares, amigos, ¿no? todos estos contactos más cercanos, que además lo harán con amor por vosotros. Eh, eh, simplemente es que tengan esta alerta en la cabeza por si acaso una conversación, por si acaso esta es la misión y después el más el virtual y dices bueno pues si tengo uh, como estoy en, en LinkedIn seguramente pues voy a poner ahí estoy en buscar, voy a ponerlo mono y digo oye en búsqueda de nuevos retos profesionales ya todo el mundo entiende no ¿eh? ver si estáis trabajando no esto no queda no queda adecuado pero ponerlo ahí ponedlo en LinkedIn estoy en búsqueda de nuevos retos profesionales o en, por, por WhatsApp. Es decir, en el grupo, igual el de padres del colegio del niño, pues no toca, pero el grupo de fútbol puede ser también. No, no, no, no es broma, ¿eh? El grupo de fútbol o de, o de eh, entrenar a fútbol puede ser. Nunca sabes dónde está la oportunidad, ¿vale? Siempre en un grupo que no vaya a molestar el, este tipo de, de contenido. Y redes sociales, internet. Eh, si hablamos de redes sociales profesionales, seguro que tenéis una Muy bien, muy bien. LinkedIn. Oye, y gracias eh, al que no está dormido, ¿eh? Esto... LinkedIn, esto es. Eh, LinkedIn nació como red profesional y, a... y es una red profesional. Pero luego, otras redes sociales están adquiriendo un componente más profesional y no, no nacieron con esta disposición, como puede ser Twitter, Facebook o Instagram. ¿Vale? Entonces, eh, seguramente a nivel, con en un entorno profesional, eh, LinkedIn lo tenemos mucho más controlado, pero ojo, ¿eh? luego con otras redes que podemos utilizar más con carácter personal, si queremos utilizarlas de forma profesional, igual le tenemos que dar un lavadito de cara o otro enfoque. Estas son las principales eh, redes sociales eh, a nivel profesional. ¿vale? Top of mind es LinkedIn. DEO sería la segunda a nivel de ofertas que, que mueve. Eh, Shin es más una red de contactos es como eh, sí, para poner en contacto, hacer como match eh, eh, a nivel profesional, claro. Google Plus eh, eh, es lo mismo, es una red profesional, pero sobre todo potenciando el aspecto más colaborativo. Y GitHub es más eh, orientado a perfiles tecnológicos ¿no? o de ingeniería, más perfiles. Sociales. Eligiendo un par de esto, podéis ya sentiros que estáis presentes en redes sociales profesionales. Eh, algunos tips para estas redes profesionales. Hay que crear el perfil y hay que mantenerlo actualizado. Digo, irrelevante. ¿Relevante qué es? Pues con cosas un poco que interesen, porque si yo, pongo si os metéis a ver mi perfil, yo no pongo que soy directora de zona, porque esto no interesa a nadie. ¿Qué hace una directora de zona? ¿no? Pero si digo, como me ha presentado Paolo, que mi trabajo consiste en conectar empresas y talento, bueno, pues esto puede que sea más interesante de ser directora de zona. ¿no? ¿Sirve para seguir eh, a empresas, influencers, eh, influencers y conectores? Únete a grupos profesionales, es decir... No, no lo crees y lo dejes ahí. Eh, esto da para otra sesión, ¿eh? un buen perfil en redes sociales, pero bueno, aquí van algunos tips. Mira las ofertas, créate las alertas y aplica. Aplicar, o sea, aplicar siempre que creáis que podéis hacer bien el trabajo. Es decir, no, pero aplicar a todo. Es que aplica, aplica, aplica, muévete, haz entrevistas, busca. Esto es como la lotería. Cuantos más décimos, más posibilidad que te toques. Contactar con personas, crea tu red. Ya sabéis que más de 200 leafy, más de 200 contactos te posiciona, te hacen mucho más visible. Tú, entonces, lo primero que tenéis que hacer es invitaros todos. ¿eh? Ya de aquí saléis, sé, 50 contactos, eh, eh, ser visible para ser contactado. Eh, todo lo que tenga que ver con redes sociales, tener en cuenta que tiene un punto de inmediatez. Entonces, hay que estar pendiente también de, de las redes sociales. Foto profesional. ¡Ay, es que yo no soy muy de foto! Bueno, esto es una lección. Yo os doy un dato. Las, eh, las postulaciones o las aplicaciones que llevan foto terminan más en éxito que las que no lo tienen. Os doy el dato. ¿Vale? Y esto no se trata de, oye, me más guapo más feo. Que... Pero sí de lo que transmite esa fecha. ¿eh? Enlaza tu perfil con blogs, con artículos, con foros, infórmate, fórmate, publícate, menciona, pide referencias, referencias, sé generosa también, referencia a, a otras personas. Y bueno, lo profesional, como que es profesional, no hay, no hay, no hay mucho hueco para, para desentonar, pero. Quizás en redes sociales eh, como Facebook sí que tenemos que hacer esta adaptación si queremos utilizarlas en un entorno profesional. Y yo, aunque no lo vayáis a utilizar en un entorno profesional, es que yo no voy a postular a través de Facebook, pues fantástico, pero el Twitter va a mirar mucho Facebook, esto de los países. Por ejemplo, dentro del proceso de selección de magistrat, que nosotros somos bastante rigurosos, eh, hay un punto, una, una etapa que se llama digital test, que es pues mira las redes sociales. O sea, no para cotillear, pero ver que para que la persona es, es normal, es, es, es normal, es decir, que no hay posiciones extremas, que, que básicamente que, que es una persona normal. Con esto nos conformamos. Entonces, ya, claro, sonreímos, claro, a ver qué pueden encontrar aquí. ¿vale? Eh, con Facebook. ¿Qué te permite hacer Facebook? Que antes no, ¿eh? cuando nació pero ahora te permite insertar tus datos personales. Vas a tener que gestionar la política de privacidad. Si quieres que te encuentren, ¿no? Facebook normalmente lo tenemos eh, privado. Si quieres que te encuentren en Twitter, tendrás que pasarlo al público. Cuestiónate las fotos, cuestionate la información que puedas. Bueno, igual hay que pulir o que hay que matizar algunas. Al eh, puedes encontrar ofertas en páginas de empresa y también grupos de YouTube. Ahí tenéis eh, la parte eh, más eh, curricular de Facebook y también eh, cómo, cómo debería estar nuestro perfil a nivel, a nivel privacidad. Con Twitter, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo mismo con Facebook, pero adaptado a Twitter. Configura tu bio con enfoque profesional para atraer la atención de los recruiters pon una foto más formal, si, si es necesario, una biografía adecuada, un link a tu curry, uh, un link a tus redes profesionales, sitio web si lo tienes. ¿vale? Sigue los hashtags que, que te interesen, de publicación de ofertas y sigue también a empresas, eh, porque sobre todo las empresas eh, más innovadoras o más eh, jóvenes en el sentido empresarial van a utilizar, van a comunicarse mucho por, por, por estas redes sociales. Eh, cualquier eh, empresa, bueno, cualquier empresa, la mayor parte de las empresas y cada vez más eh, van a utilizar las redes sociales para reclutar, tanto para captar talento, como para eh, chequear ese talento, lo que os decía del, del digital test de, de Ramstad, y también para trabajar su employer branding, es decir, qué mensajes quiero lanzar yo al talento que eh, me haga más atractiva como empresa. Os diré que estamos en un momento en España donde eh, hay más oferta de empleo que cambios. Sí, en España, en España. Después de caernos de bruces con la pandemia, eh, ahora realmente hay mucha demanda del de empleo, Con ¿vale? lo cual, eh, las empresas están trabajando en esto que ahora son competencias, ¿no? Cómo llevarse el mejor talento, ya no cualquiera, queremos llevarnos el mejor talento. Y, y, en, este, eh, y en este aspecto, eh, eh, su defecto, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado en Google? Ninguno. ¿Y a cuántos os gustaría trabajar en Google? A pocos. Venga, sed ¿No? A muchos. ¿Y conocéis a alguien en Google? Bueno, tres personas, cuatro, que pueden tener un juicio de valor. ¿Y el resto por qué queréis trabajar en Google? Pues, ¿verdad? Es que tienen la verdad que tiene un aire flexible, van en máquinas y zapatillas. Eh, son guays. Tienen billar, tienen popolín. Esto es toda la información que Google se ha molestado en trasladar para captar al mejor talento. ¿Vale? Y así pasa si os metéis en la página de, de Facebook, eh, que podemos darle al link. Bueno, si no... Ahí. Aquí. Ah. ¿Qué sabéis de Facebook como empleador? Pues que queréis ser así, ¿no? ¿No queréis estar así de contentos como están ellos? Y aquí no sabemos ni salarios, ni plan de carrera, <risa> ni, nada, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que, que queremos ser así, ¿no? Bueno. Y así, bueno, te daría el otro ejemplo de Samsung, es decir, las empresas están molestando mucho en eh, trabajar su player branding para traer la, eh, los mejores servicios. El de Samsung, bueno, es parecido, sí. Es una actitud más relaxing. ¿No? Pero mírale, es contentos, sentados, <risa> relajados. No, no, no, es que yo me visualizo así. Es que ¿no? todo esto es employer branding. Y, y ojo, no digo que, que, que no sea fiel a la realidad, pero son su mejor cara, es normal, es su stop publicitario para atraer mejor talento. Si seguís a determinadas empresas eh, eh, eh, en diferentes redes sociales, tendréis una visión bastante eh, amplia o de bastante conocimiento de cómo son eh, estas empresas. Luego hay otra, otro tipo de plataformas que os pueden ayudar. ¿vale? Os, eh, eh, os las muestro. La más conocida de aquí yo creo que es Glassdoor, ¿no? Glassdoor es, es, es una web donde eh, ex empleados o empleados actuales hablan de las empresas. Entonces, son referentes que los candidatos van de las empresas, no va a ser siempre al revés, ¿no? Luego, eh, TechClatch eh, eh, es más eh, eh, de iniciativas para compartir iniciativas empresariales. Y Talenting y GitHub pues, también es más eh, plataformas para empleo tecnológico. Y dices, bueno, y voy a dar un paso más, ¿no? Eh, oye, tengo claro eh, todas las fuentes tradicionales, la presencia en redes sociales eh, profesionales, cómo quiero utilizar o manejar las no, no tan profesionales, y si quiero dar un paso más, y quiero tener más presencia eh, digital, <coughs> crea tu página web profesional y o oh, crea un blog. Crear es, es fácil, lo difícil es lo que mantener, es como el peso. ¿eh? Puedes llegar, pero eh, realmente si no vais a dedicarle tiempo a esto, es accesorio. Pero si os interesa, si, si va con vosotros, es, es perfecto porque os hace mucho más visibles a nivel digital Un vídeo currículum, os contaré luego. Y, oye, es una forma un poco más amplia para el que quiera, para ser partícipes de vuestros proyectos de información adicional, de posicionaros. Eh, sois muchos candidatos, aunque en España sois pocos, pero os tenéis que diferenciar. Todos tenéis algo único que os va a hacer diferentes y especiales respecto a vuestros competidores, ¿no? De hecho, esta puede ser una pregunta bastante habitual en una entrevista. ¿Por qué te tengo que seleccionar a ti? Esta lleva la preparada. Y el móvil es una herramienta indispensable. ¿Por qué? Yo os recomiendo que elijáis las eh, redes sociales con las que queréis trabajar, las tengáis des descargadas porque es necesario estar conectado y después la parte de inmediato. ¿no? Y sobre todo si tenéis alertas para que lleguen y vosotros eh, podáis ir revisando de forma cómoda todas esas alertas. Y luego está el currículum. Oye, currículum, ¿esto se sigue utilizando? No, pues sí, sí se sigue utilizando. Pero eh, lo que tenemos, cuando pues, decimos un currículum, sigue siendo, oye, nuestra tarjeta de visita, nuestra carta de presentación, nuestra igual primera referencia. Entonces, ¿debo hacerme un currículum? Sí. ¿Debo hacerme un currículum tradicional? Sí. O sea, ¿qué es un currículum tradicional? Seguro que, que lo tenéis en mente. Eh, datos personales, eh, formación académica, formación adicional, experiencia… Eh, otros datos de interés. Este es un currículum bastante aburrido, también os digo. ¿eh? Ahora hablaremos de otros formatos, pero hay que tener un currículum. Y el que pueda, debe tenerlo en inglés también, ¿no? para agilizar. Dejar preparados los dos. Bueno, y aparte de estos currículum, eh, eh, eh, ¿cómo lo puedo hacer? No si que sea igual tan tradicional. Pues decía, vídeo currículum. Esto es, me grabo un vídeo eh, contando ¿no? mi currículum. Todos los currículums tienen que incluir tres apartados, pero no de una forma, sino de una forma atractiva. Uno, eh, formación. Otra, la experiencia. Que y luego, eh, idiomas, es importante, el que los tenga, que los, eh, que los diferencie. Y otros datos de interés que puedan eh, diferenciarlos respecto a cualquier candidato. ¿Vale? Entonces, en un video esto es lo que tenéis que contar. ¿En cuánto tiempo? Mm, entre 50 segundos y 2 minutos. Y muy poco, ni mucho. ¿Vale? Para esto os tenéis que hacer un guión. O sea, el que sea influencer de, pro de profesión, igual puede eh, ser espontáneo, pero haceros un guión lo que queréis hacer, ensayarlo y hacer tomas. Cuanto menos tomas, mejor. Porque más natural salga. Y estás también un objetivo, que sea natural. Ah, y, y esto lo mando ya siempre. ¿O a quiénes? ¿A quienes les puede interesar vídeo A cualquier empresa o a cualquier, o que estáis aplicando a cualquier posición donde veáis que la comunicación es importante. Y si ese es vuestro punto fuerte, si no, oye, ir a, a tirar seguro, ¿eh? O sea, no no, no eh, si veis que hace falta eh, expresarse un storytelling, si, si hacen poco en esto, mandad un video currículum. Le va, le va a gustar. A ver, ¿qué? ¿Qué otro tipos de currículum? Eh, infografías. Oye, de que mandar mucha letra, lo que mando son dibujos, diseños y poca letra. ¿Sí? Luego veremos, le, veremos un modelo. Eh, y vale, ¿esto a quién se lo mandaría? Pues a cualquier empresa joven, a cualquier startup, seguro que van a entender mejor un currículum así, eh, o eh, donde valoren más eh, lo conceptual, el diseño, empresas de publicidad, empresas de diseño gráfico. ¿no? Esta eh, será una forma que les, les atraiga más o que os haga diferenciaros mejor. Luego está el portfolio, que es un mm, eh, eh, un currículum tradicional, pero queda apoyado en muestras de trabajos que hayáis hecho. Esto es más para entornos creativos, para diseñadores gráficos, para arquitectos. Y aquí lo que prima es eh, calidad versus cantidad. No, no mandar mil cosas, mandar poquito y bueno, lo mejor que tengas. Y luego hablábamos de vuestra propia web. Esto es un portfolio digital. Es decir, yo aquí pongo mi currículum, pero además te voy a poner mucha más información de mí para hacerme atractivo, pero está en la web. Currículum tradicional. Yo os decía, pues bien. se puede ser, ser tradicional, pero ahí es que se ve regular, ¿no? Aquí podemos tener, bueno, um, un currículum formato tradicional, ¿no? Veis que tiene todo lo que decíamos que era importante que tenía que tener. Tiene la experiencia, tiene eh, eh, la, la formación y tiene los idiomas. Es decir, técnicamente es correcto. Pero luego te cuenta cómo es un día de su vida. ¿Qué porcentaje de tiempo dedica a cada cosa? Te voy a contar cuál es mi filosofía de vida. ¿No? Esto, Voy a ver si hago más match con la empresa... Eh, es un poco Tinder, Tinder profesional esto. Te voy a... Eh, de lo que más orgullosa me siento. Igual, hola, por si no sabes, estos son mis éxitos. Y te hablo de mis portales. ¿Apetece entrevistar a esta chica? Y luego tiene una foto sonriente. ¿Apetece? O sea, ¿Apetecería ser, eh, entrevistar? Es lo mismo que datos personales, formación, formación extracurricular. Eh, esto es mucho más aburrido. Haceros una foto y mandarlo así. Esto eh, entra mucho más por la vista al, al repito. ¿Vale? Infografía. ¿Sí? Este es de un compañero de la Amistad. Aquí. Eh, ¿dónde, dónde, eh, ¿Para dónde aplicó? ¿Dónde? Departamento de marketing. Esto igual, si le manda a contabilidad, pues no prospera. Pero, ¿no vuelvo al departamento de marketing que tenemos aquí? Pues tenemos mi formación, te hablo un porcentaje de dónde está mi experiencia profesional, ¿sí? eh, de qué más te hablo, idiomas no hablo, pero bueno, está en inglés, con lo cual, ¿eh? y después te doy datos, datos relevantes y datos de interés, te hablo. He trabajado con, hasta con 18 personas en el mismo tiempo. Eh, te hablo de que soy profesor en, en una universidad. Te hablo de que el 70% de, de, de, de mis contactos han sido o, o de mi eh, trabajo han sido en B2C y el otro 30 ha sido en B2B, que gané un premio de publicidad. Te hablo de datos muy concretos que me van a hacer diferenciar. Es una forma muy fácil de, de, de hacer un currículum que, y que tenga un 200% de energía. ¿No? Intentad, además ser un poco listo, leeros la oferta de empleo. Y adaptáis el currículum a lo que pida la oferta de empleo, tal cual. Oye, mentir, ¿no? mentir no. Pero, oye, potencial, esta parte. ¿Sí? Y esto es un ingeniero, pues es otro perfil. ¿eh? Entonces él ha hecho su currículum como una cadena de montaje o de procesado, o de parado, no lo sé. Donde, oye, esta es mi formación, luego te aporto mis datos personales de interés, te hablo de los idiomas. Otros conocimientos, cuál es mi objetivo y el resultado es esa experiencia profesional. Bueno, más formato ¿eh? ingeniero, pero de entre todos los ingenieros, que son más bien de currículum tradicional tradicional, si recibe el reclutador, recibe esto, le va a prestar más interés. Palabra de requerente. Y esto os lo pongo ya de, de ejemplo máximo. Que, que es otro nivel, claro, y no es para todos los perfiles, no nos vengamos arriba. Esto es un francés, sí, que eh, se anunció como si fuera un producto de Amazon. Entonces, sigue exactamente todo el diseño de cuando te metes a ver, a pinchar un producto en Amazon, pero adaptado a lo que él quiere trasladar. Obviamente, informático. Esto es otro es tipo de perfil informático. Y hasta aquí la parte, la parte técnica aquí ya solo me queda eh, el spot publicitario de Ránster. ¿vale? ahora si queréis abrimos para, para preguntas. No, no puedo irme sin decir que os descarguéis la Ránster. Cuatro. Miren, mira quería haber mirado de recursos humanos cuando había. ¿Cuántas había. Me lo quedo y se lo mando a Paolo. Que os descarguéis eh, la app de Ránster. Que os pongáis alertas para que la app trabaje por vosotros y eh, que brujuleéis eh, con todas las ofertas que pueda, que pueda haber. Nosotros tenemos mucho vetario de Ude eh, y muchos terminan eh, siendo consultores y por otros, o sea, para plantilla interna, pero también para todas las ofertas que tenemos de, de nuestros clientes. El de Ramster, carrera, eh, es carrera profesional. Rasta.es Sí, claro. a la, a la, sí, claro. sí, sí, esto es. Sí, que hay una, eh, una, una en ¿sí? No, no, no, está peor. Está peor. Bueno, aparte eh, que tiene gamificación, que es bastante interactiva, que os va a proponer eh, formación que es gratuita, que os va a ayudar a construir un currículum. Bueno, si me pinchas aquí, por favor, redefinimos el mundo del empleo. ¿Tengo volumen? ¿Tengo volumen? Sí, quiero volumen. Sí. Eh, sí. Bueno, si, que, si queréis, aprovechando este quizá, preguntas, por duras que sean, cosas que no han quedado claras, a vuestra disposición. ¿Alguien ti alguna pregunta? Sí. Sí. Eh, ¿A este el currículum que publicaste? Eh, ¿El tradicional? ¿El, el tradicional? Es? Sí. Y que la parte académica no estaba tan sobresaliente. ¿Hay algún, alguna cuestión? ¿O el, el, el, bueno, yo recuerdo el último que mandé, era una de las principales entonces me llamó la atención a buen apunte eh, este perfil ya tenía una edad a medida que vas cumpliendo años eh, la formación va siendo menos importante esta es la vida y la experiencia va siendo más importante entonces, ¿qué pasa? vuestros currículum eh, seguramente tendrá mucha más relevancia la parte académica y menos la profesional porque, porque tenéis menos experiencia entonces, es por esto. Entonces, sí, te pongo información, pero vamos, yo, si veis el mío, eh, ¿dónde soy grado? Eh, ¿No el de comercer? Un poco más, es que no, no hay mucho más. Bueno, tengo otra pregunta. Sí, dale. Eh, cuando tienes eh, dos empleos, por ejemplo, un empleo, pero a la vez tienes algún negocio propio, ¿qué tan bueno es eh, colocarlo porque bueno yo creo que Marma del es: eh, no le vas a dedicar el tiempo al trabajo pero por otro lado también demuestra ciertas habilidades o actitudes al desarrollar tu negocio tienes para apoyar a un empresa. qué tan bueno mira la semana pasada entrevisté a una candidata que iba quería ser consultora y eh, eh, o sea yo eh, tuve esa misma reflexión es decir el haber montado un negocio, aunque haya fracasado, esto es, esto es muy bueno, ¿no? No sea iniciativa, autonomía, o sea, un montón de competencias. ¿eh? Entonces, ya es buena señal. Y dices, si lo tengo ahora mismo, eh, eh, ponlo, porque eh, eh, esas iniciativas están ahí. ¿Qué, fue, ¿Qué te va a preguntar? Y si no te pregunta, díselo tú. El, el miedo va a ser... Mm, lo va a dejar, eh, quiere probar, va, va a tener energía y tiempo para compatibilizar los dos. Entonces, si no te pregunta, de en mi caso pregunté, pero si no te pregunta, dejas serlo tú claro. Oye, este negocio es para esta parte, o lo arranqué yo, ahora no lo va a llevar mi hermano. Eh, ¿No? Para que no le quede dudas que tú tienes una motivación 100% para este proceso para el que estás aquí. Sí, yo lo tengo. de los ejemplos de videos, de currículum, ¿alguno bueno que te haya parecido? Vale. Sí, si ¿Sí? sí. sí. sí hay tiempo. Si hay tiempo, sí. Y si no, se si mando algo a Paolo, ¿eh? Y ¿eh? Me, me he puesto mi timing también, ¿eh? Entonces, eh, lo que pregun se preguntaría es ¿por qué? ¿Qué, qué le motiva? Porque es verdad que, que puede ser más sexual, ¿qué le motiva? Pero puede ser que esa motivación sea más potente que la que tenga una persona más dura. Vamos, eh, eh, tuve un becario buenísimo, que eh, tenía 34 años, 35, normalmente es, es gente más más. más y bueno, ahora está trabajando en el departamento de, de copros pero él tenía eh, una situación familiar, eh, ciertas cosas que dije, tiene mucha motivación para, para este post, pero lo va a hacer muy bien. Entonces, no tiene por qué ser un, una pega. Lo mismo, si no te lo preguntan, tú tienes que, porque van a tener esa vida. Les puede surgir esa vida. Entonces, aunque no te pregunte, tú Oye, esta eh, parte normalmente las prácticas se tienen de una forma natural. ¿Qué? Te voy a decir por qué me interesan muchísimo estas prácticas. Pum, pum, pum, pum. Gracias. Sí. Me gustaría saber qué es lo que piensa un reclutador de una persona que tiene mucha experiencia laboral en una misma empresa. Yo me gustaría saberlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que opina el Porque a veces siento que eso es un, como un punto en contra para conseguir un trabajo, porque si es cierto, tienes muchos años trabajando en una misma empresa en diferentes áreas, te consideras una persona con experiencia, pero al, al entrar al mercado laboral después de hacer una pausa, ¿qué es lo que opina un Pues ahí es, es lo mismo, eh. Estas dudas que tenéis, que sepáis que los reclutadores lo tienen. Entonces, si no os lo preguntan, es, es, hemos hablado de esto, trasladadlo vosotros. Si alguien me entrevistara a mí, diría, hombre, 26 años en la misma empresa, no, no sé qué tal capacidad de adaptación vas a tener, ¿no? O para trabajar en otros entornos, o ¿no? salir de tu zona de confort, aunque trabajes mucho. Entonces, es una duda razonable y la van a tener. ¿Tú qué tienes que hacer? sortearla, si te lo preguntan bien, pero si no te lo preguntan, eh, tienes que de, eh, eh, ver en esa trayectoria profesional, resaltar lo que puede ser un riesgo para el reclutador. Por ejemplo, que eh, no eres una persona que se adapte a la incursación. Pero si yo te digo, mira, dentro de los 26 años que yo he trabajado, he tenido 15 jefes diferentes. Esto es realidad. ¿Eh? No, no, no me han permitido una zona de confort. Más de año y medio seguido. He tenido 14 equipos diferentes, de diferentes edades, diferentes nacionalidades. He, he pasado por diferentes puestos. Este, o sea, no, es que es verdad, es que no, no, no he parado. Es decir, son 26 años que me han fundido mucho. Pero si alguien me recluta, dirá: seis años en no una empresa, está, es como una funcionaria, pues había que verme. <risa> Entonces, tendrás que resaltar. Eh, cosas como trabajar en entornos diferentes, mira a ver si has trabajado con productos diferentes, con equipos diferentes, con jefes diferentes. Igual no es el caso, pero si lo es, mmm, sácalo a reducir para quitar ese miedo a. Es una persona que le cuesta, que le cuesta eso. Y sin embargo, resalta que es una persona estable y comprometida. Y una pregunta adicional: ¿qué tan bueno es añadirle a un currículum una carta de presentación? Bien. Bien, esto, eh, bien, pero no es fundamental. Si os va a llevar mucho tiempo, si os va a eh, tener eh, que redacto, cómo lo pongo tal, al final, muchas veces se hace una lectura así, esta es real life, esto es lo que os prometí, eh, una lectura así, y donde hay que fijar la atención es en el público. Es mucho más interesante una carta de referencias Esto sí es mucho más poder, una ¿De un o profesor? De, o de la misma empresa donde has laborado. Claro, perfecto, eso es perfecto. Pero dices, es que yo no tengo mucha experiencia. De un profesor no pasa nada. Y una pregunta adicional para el mercado, el eh, mercado español, que uh -huh. pues peruana. Eh, ¿Qué tan complicado o diferente es contratar a personal extranjero? Porque, o sea, que no tiene la misma cultura pero, o sea, ¿qué, qué tan difícil es conseguir o, o, o para el reclutador español eh, tomar en cuenta el personal sí. extranjero de Latinoamérica. Latinoamérica fácil, ah, sí. o sea, hay un idioma común, hay mucha cultura en común, hay, o sea, es de todas las nacionalidades quizás sea lo más fácil de integrar. Es verdad, hay, hay diferencias. Pero eh, el mercado español yo creo que es muy receptivo al candidato latinoamericano en, ge en general. Y luego, sí, bueno, pues hay una parte de, de depende, eh, una parte incluso del idioma, ¿no? Porque hay términos que son diferentes, entonces, pues, pues, pues sí, hay que, hay que adaptar. En ese sentido, os va a tocar un poco adaptaros para dejar de decir plata y decir dinero, eh, cosas <risa> <más> pequeñas, ¿eh? <risa> pero en grandes rasgos nada, nada es muy difícil. Solamente es importante la documentación. Esto es ¿no? o sea, pasando por el check de documentación, el resto es bastante es bastante sí, es bastante todo. Sí. Por aquí. No, No tengo que hacer pan. Gracias. Santiago. Hola, mucho gusto. Igualmente. Hola gracias. Eh, tengo una duda. De la parte que usted mencionó, eh, del mercado que está con una fuerte demanda, me interesaría saber cuáles son los sectores que hoy día tienen una mayor demanda de búsqueda profesional. Bueno, os, eh, os voy a dar sectores. Mira, eh, sectores eh, tecnológico, informático, ingeniería, o sea... Más bien que lo de ciencias, ¿no? Esto es, esto es lo que está creciendo. Pero tened en cuenta que vosotros sois recursos humanos, sois recursos humanos transversales. Es decir, pues si está creciendo el mercado tecnológico, recursos humanos de tecnología. Y tengo una buena noticia, que es en cuanto a posiciones, eh, en la posición de técnico de selección, que era una posición que antes pues, no estaba en el top de posiciones mejor pagadas en cuanto a perfiles técnicos, el año pasado ha sido de las 10 que más han incrementado su banda salarial, el perfil de recluter. Pero si me hablas de sectores que más están demandando, tecnología, ingeniería, este tipo de empresas. Gracias, muy bueno. comentarte que al final hemos invitado, además de recursos humanos, a gente de marketing, marketing digital, en realidad. Persona, ah, muy bien. Lo ampliamos. Bueno, perdonad, eh, que ha sido muy, muy hecha. Sí, es verdad, no te avisamos. No marketing. Sí, sí, sí. <ríe> vale, y, toda la ok. Una cosa una que, que les quiero decir, y se lo digo con todos los Ah, Una cuestión que, que viene de nuestra cultura latina es ponernos las vendas antes de las heridas. Es importante preparar las entrevistas pero uno no puede prepararse en todas las preguntas que va a hacer el recluta, ni todas las posibles respuestas que uno puede dar. Entonces, lo que uno considere siempre una debilidad, como dice Samantha, hay que convertirlo en una fortaleza. Porque, efectivamente, esto es siempre impresión. Pero hay que contrastarla contra un hecho. Si hay una persona, un recluta, que le parece que es muy por ejemplo qué es eso de estar tantos años en una empresa hay otras empresas que quieren gente que traiga una historia muy larga en una este, en, en una sola organización y por eso creo que a, habían dicho antes algo que es fundamental hay que revisar la oferta hasta la náusea hasta la náusea hay que meterse después en la web de la propia empresa si es una empresa si es una empresa como Ramstad, hay que entrar a la página web de Ramstad a ver este todo porque no se le puede quedar, porque eso sí ayuda a conformar el cuadro de la película. Porque recuerden que ustedes tienen que presentar. El reclutador lo que va a querer es sacar de ustedes. Por lo tanto, el que monte el show es uno. Sí. Entonces ese show tiene que estar trabajado y tan a trabajado con conciencia Samantha lo dirá seguramente. Inclusive dependiendo de a qué empresa, para qué puesto y demás, la versión del currículum tiene ligerísimas variaciones. Ligerísimas variaciones no, es que tengo siete modelos de currículum distintos y me tengo que acordar cuál mandé a quién. Sí, sí. Hay veces, eh, claro, nosotros conocemos bien al cliente como consultor y conocemos bien, bien al candidato y decimos, uff, pues, qué curry, Me encanta este candidato, lo van a coger, pero el curry es que no, no les va a Y entonces llamamos al candidato y le decimos, quita esto, hay que lo qu sí, quita, sí, quita, quita, ya está. Bien bien. Y esto, resáltalo, y esto, ponlo aquí encima. Eh, eh, pues esta es la parte de marketing del currículum, pero es también importante, ¿no? Y cuando vayas a la entrevista, nosotros voy a decir esto, esto, esto, esto. Es decir, y, y digo, ¿eh? no se miente, pero se saca uno, su sí, mejor ¿Sí? Ellos también lo hacen. Sí. ¿Sí? Con, con un permiso de estudiante eh, puede realizar becas sí porque porque no te van a poder contratar y, y si de paso y, y, quizás sería contrato en prácticas pero esto ya es un contrato ya hace falta un permiso de trabajo pero mientras tengáis visa de estudiante eh, podéis eh, eh, hacer becas y, y ir ganando experiencia toda la experiencia es una toda toda toda bueno es que es una beca es este que puede Suma, suma. Lo que no sumas es el que no suma. No, no, yo en la carrera estudié ah, todo el rato. Sí, todo el rato. No, y no, nada más. No, un poquito de... ¿Qué es lo que en este currículo, un cambio de carrera? ¿Qué recomiendo más? O sea, a mis 30 años, por ejemplo, he decidido cambiar de carrera. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomiendo usted para llamarle la atención al, al recruiter? ¿Sí? De, de esa experiencia previa que tuve, que no es que no me interesa ya, pero quiero asumir otros retos. Entonces, ¿cómo yo pudiera a, a, llamarle la atención a un recruiter, a un recruiter perdón, para o, una posición muy diferente a lo que ya yo he ejercido? Ok. Y yo siempre... Eh, hay que poner toda la experiencia porque todo tiempo, ¿vale? Entonces, no obviar esta parte. Pero, eh, si en el encabezado o si en alguna parte, eh, hacer visible que eh, quieres dar un giro a tu, a, a tu carrera profesional, a tu futuro profesional, ¿no? Eh, en busca de un eh, giro a mi, a mi carrera profesional. O eh, 100% motivada por los recursos humanos. Eh, mi experiencia me ha ayudado a, a apasionarme por los recursos humanos. Algo así, un poco eh, eh, que sea llamativo y que pueda explicar o que te pueda ayudar a que te entreviste para que luego puedas explicar el resto. Sí. Es ingeniero y está fijando para el puesto de revivir, ¿no? Sí, esto lo pensamos. Pues coge todas las redes sociales y eh, después de cinco años trabajando en informática eh, he descubierto mi de verdadera porción sí por los recursos humanos. Esto en todas las redes sociales. Y en tu curry, en un sitio visible, lo primero que se ve. Y eso ayudará a explicarlo. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. A ver, eh, yo... No sé si, si por allí se escucha, ¿sí? Suponemos que en el mercado laboral una compañía o una empresa está, tiene vacantes de, de trabajo en determinadas especialidades. Nosotros, como becarios, pudiésemos eh, aplicar a ese trabajo. Pero realmente, o sea, yo lo que pienso es: ellos están buscando una persona eh, con una situación laboral determinada, no con una situación laboral de becario. O sea, ¿qué posibilidades hay? O, por ejemplo, uno solamente debería aplicar a propuestas de becarios que, que pusiera la compañía. O pudiese llegar a una entrevista, eh, demostrar mis habilidades, eh, pan, plantear que, bueno, que puedo ser becaria en vez de lo que ellos están buscando. Eh, realmente, beca o contrato es la fórmula de relación. Pero lo que es importante es lo que pida la oferta. Muchas veces eh, lo que pide la oferta es más exigente porque eh, va a haber un contrato. Y hay veces que es menos exigente en experiencia, en, en lo que sea, porque eh, es un trabajo más sencillo que puede eh, y puede ser una buena vía para, para un becario. Entonces, lo que va a determinar eh, cómo afrontar o, o si aplico o no aplico, mira a ver si puedes hacer el trabajo. Mira a ver si, si eh, y tienes, claro, para que te haga un contrato tienes que tener los papeles, esto sí, es, es lo único, pero tengo los papeles. Eh, ¿Me signo becario? Pues, pues no. Tú mira todas las ofertas porque habrá ofertas que sean con contrario, contrato que no sea una beca y que puedas aplicar y que lo puedas hacer perfectamente. Y otras no, que es una beca. ¿no? Sí, sí. Y puedes a las dos. Aquí está. <risa> mi nombre es para mucho gusto bueno, mi pregunta es la siguiente eh, si yo estoy tratando de aplicar a, a prácticas laborales o becas, como ustedes ya mencionan eh, ¿cuál sería como el proceso que en el que tengo que formar un currículum para poder aplicar a becas que, que sean como bien remuneradas, porque es como una expectativa, que tengan una cierta remuneración como eh, no sé, como de peso, el bueno, a nivel económico, eh, aquí incluyen dos, dos aspectos. La política de beca que tenga la compañía, eh, igual que hay una política salarial, eh, hay una política de beca. Y después hay también veces que los centros marcan una política de beca. Es decir, eh, si tenemos centros, nuestros becares, los que tiene yo también, tienen que cobrar esto Ah, quiero pagar mis más. No. Ah, quiero pagar mis menos. No. Esto. Y hay otras veces que, simplemente en el caso de Ransford, hay una política de, de beca. Eh, ¿Cómo enterarte de esta política de beca? Eh, preguntando a la, a la empresa. Es decir, no es algo igual que los salarios, no es alcalde, en una empresa, para el mercado. Eh, tampoco en la política de becas de, de reducción de la beca, tampoco está pública en ningún lado. Entonces, te va a tocar ir al proceso y preguntar. No, no. Si vais todos, debe que de avance, vais a acabar Y habrá más o menos cualificación más o menos idiomas para, para la beca, normalmente es una beca estándar que va a marcar eh, tu experiencia, tu desempeño tal? El paso siguiente. Eso sí que lo va a marcar, la diferencia. Pero de inicio, gracias a ti. Tengo una pregunta ¿También más? ¿También más? ¿También más? Bueno, buenas, buenas eh, digamos que tengo varios en eh, eh, la mayor, digamos, con 46 años. Entonces no eres la mayoría, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, como estudiante. Okay. Sí, por un momento, diferentes preguntas que me llamaban la atención, porque usted es como una nueva era para mí, es completamente diferente. Soy de enfermería, soy psicóloga, y, este, ha sido como un vuelco. Ahora, toda esa experiencia, 26, 23 años trabajando en un hospital en mi país. Entonces, todo esto fue un salto. Así sido un salto. Ahora, esta historia, este pequeño resumen que te he dado, qué tanto te o qué tanto te en, en este momento de solicitarme un, un trabajo. Pues decíamos, todo, todo suma. La experiencia anterior es que solo puede sumar. Y además, eh, eh, eh, esta aventura que has emprendido, ¿eh? Eh, tiene siempre connotaciones positivas es decir, eh, busco reciclarme tengo 46 años no paro, tengo capacidad de aprendizaje todo esto es lo que tendrás que, claro eh, eh, me cambio de país, me cambio de continente es que no todo el mundo hace eso esto es algo que tenéis que decir el... o sea, que tenéis de ventaja con algún españolito de aquí, ¿eh? que no ha salido no ha viajado todo esto hay que ganado, de verdad, porque, porque es positivo. ¿Dónde va a ser una barrera? donde haga falta cinco años en recursos humanos y tú no los tienes? Bueno, pues esto está en es la realidad. Pero para, habrá para otras eh, donde no sea un requerimiento para dejar eh, una experiencia en ese puesto o en un sector en concreto y, y, y la experiencia que tú tienes y las competencias que demuestras con ese cambio, pues eso es positivo. Gracias. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Hay sí. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Recuerdo ¿eh? que eh, esta es la primera de cuatro sesiones y mi experiencia dice que hay que trabajar en la búsqueda de trabajo. Es, un trabajo es no es ni deprisa ni corriendo y otra cosa en España a diferencia de otros lugares no importa que te digan que es muy rápido estos procesos llevan usualmente el tiempo que corresponde así que no desesperéis este, y cuando sintáis y tengáis la duda, preguntad. Pero estoy tardando mucho y entonces ahí aclararé. En la siguiente sesión, donde iremos ampliando todo esto de la viabilidad y vamos dando más información, también podemos tenerlo. Podéis mandarme a mí las preguntas que tengáis. Yo se las puedo trasladar a Samantha a, o al mismo Javi en atención al alumno, porque la idea es junto a nuestro departamento de orientación profesional, a nuestro departamento de atención al alumno, prestaros a vosotros la mayor ayuda posible para que vuestros sueños puedan cumplirse. Eso sí, no prometemos...